Puede comenzar ahora, ya. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños feliz. cumpleaños feliz. ¡Bien! ¡Yeah! ¡Apaga la velita! Gracias por ese cumpleaños, gracias, gracias, gracias, muchas gracias. Gracias por ese regalo, qué bueno.